No mes. hoy estamos en un nuevo video de, ah, que soy feo! soy ultra feo, soy un Ay, corredor. Hoy estamos, triste. hoy estamos jugando free stack y tengo aquí a mi apoyo emocional. Porque... No, Le... apoyo negativo. Ah, sí es cierto. No sé si hayan visto ya apoyo emocional, pues yo, pues él es completamente lo contrario. Él es apoyo negativo. ¡No! ¡Me acaban de congelar! Apoyo negativo. ¡Me acaban de congelar! ¡No! ¡Me voy a convertir en uno de ellos! ¡Ok! ¿qué tal, Chile? ¡Gracias! ¡Gracias! <risa> ¡No! ¡Me congelaron otra vez! ¡Ah! Sí. ¡No! ¡Me caí! ¿Es como... Luis... ¿Qué? ¿Sabes? No te entiendo ni más. Ni yo. Lo que tienes que dices: ¡ay, no! no, ¡Ay, me matan! ¡Ay, no! ¡Me voy a tirar! ¡Ay, me tocan! ¡Ay, no, me voy a morir! ¡Ay, ese sujeto es bien bueno! ¡Ay, no, me matan! ¡Ay, no, está bien padre! ¡Ay! ¿Por qué estás siendo tan negativo? Ahorita he sido negativo. Porque no te he dicho que... No, no he dicho tantas cosas negativas. Solo dije que dices mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Pero eso es ser negativo. ¡No, ¡Oh, miren! ¡Un cofre! ¡Sí! ¡Otro cofre! ¡No! ¡Me acaban de congelar! Ahora voy a abrir mis cofres. A ver qué me toca. Omití. ¡Ah, es una barba de un sabio! ¡No puede ser! es? ¿Qué? Ahora tengo... Te pregunto, ¿Tú, querías? ¿Tú ¿Estarías en la calle ahí dándole cupcakes a las personas para que se sus, sus, suscriban a tu canal? Podría no hacerlo. No, me acabas de volver no a congelar. Mm, no sé, tal vez. No, me estoy convirtiendo en uno de ellos. Sí, soy libre. ¿Tengo cupcakes? ¿Eh? Es cupcakes Dale, lo Yo también, tal vez. Ah, no. No sé si sí, puedo agarrar sí, sí, ese cofre. ¡Oh, ¡No! ¿Qué juego estás jugando? Con una me hago ¿Qué juego estás jugando tú? Que hay revolvers. Mm. Pug ¿eh? ¡Uh, cofre rojo! ¡No! También se tiene que comprar mi cofre rojo. No congelaron a alguien. Miren, sigo vivo. Ayuda, ayuda. ¿Por qué esta canción es tan desmotivadora? Para ti todo es desmotivador. Eso es así como de esperanza. Así como yo puedo volar o. ¡Ay! Vi a Ian justamente convertirse del equipo rojo. ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡La salvé el tiempo! ¿Vieron? ¡No! El equipo rojo. Ahora sí Es que no estás jugando. Y como eres... ¡Ay, me matan! ¡Ay, sigo vivo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, me doy, ay, me es que eres negativo. Oh, lo salvé! No, es que no, se... no se escuche. Sí, gané esta ronda. no se escuchaba nada. No cuando... No, no ¿Puedo poner ¡Uh! Este obvio está al. ¡No! Acabamos de matar en ¿Eh? este obvio. ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay, odio a estos malos! Los odio. ¿Están, Noobs, en serio? Uy. Y peleame, ¿no? Es... Yo creo que ha de ser aquí nivel oro, más o menos. ¿Quién sabe? Diosito, ¿Dónde está el control? Pues oh, no mientes. Si no lo ves, está al frente más? de tu cama. Ay Luis, ¿por qué no lo ves? Ay, Luis. Ya ves hasta 10 oh, a tu hermana. Soy un corredor. Yo no, soy un caminador. Oye. Oye, pollo negativo. ¿Crees que el video ya tenga que terminar? Voy poner oh, miren. Me voy a con... que... Me voy a autocongelar. La... No, no. No me congeles. No. Solo te pueden congelar si quieren. ¡Ayuda! ¡Sólvenme! Necesito ayuda. cuando solo cuando está, está subiendo tu video, solo me acuerdo del comentario. La Fálix se edita mejor que tú. No, eso no es cierto para nada. Sí, es cierto. Él tiene razón. Él tiene mucha razón. Pero no... Y él también... Es un ¿No es de pura casualidad? ¿Es de tu canal? ¿Es ahí en hecho por Rafa Lixi? Ay, no por pura casualidad Luis llegó a 40 subs porque se creó un buen de cuentas ¿No será? ¿No será por eso? Sí, bueno no es por eso, Luis, eso no Tal vez sea verdad Así acaba este video.